Quisiera hacer una pequeña pausa y, o mejor dicho, un paréntesis antes de continuar profundizando en algunas de nuestras partes de la interfaz de Reaper. Quisiera hablar sobre lo, los ítems u objetos porque prácticamente nosotros nos vamos a mover mucho con ellos y quisiera explicarles, exponerles de qué se trata. A ver, nosotros aquí... Vamos a tener objetos que vamos a usar dentro de estas pistas. Estas pistas harán como más o menos como de locomotora, digámoslo. Y estos vagoncitos, se, todo lo que suene dentro de estos vagoncitos, nos los van, no los va a hacer, van a pasar y sonar por esta pista, por cada pista, y de esta pista irán a nuestro máster entonces quiero que estemos un poco más claros sobre qué tipo de objetos podemos manipular como vemos aquí arriba eh, puse unas informaciones estos ítems vendrían a ser de información que pueden, podemos escribir cosas que nos puedan recordar qué es lo que tenemos que hacer qué tipo de efectos usamos o qué instrumentos usamos posiciones de micrófonos eh, sobre reverberaciones, qué sé yo, cualquier tipo de información que queramos mmm, que no nos que no nos mmm, vayamos a olvidar y ahí la podemos podemos escribir en un track específico. Podemos también a, al interno de estos mismos ítems que serían aquí en estos ítems mmm, insertar, perdón, aquí Empty ítems que vendrían a ser estos que tenemos acá que los usé también para escribir y este también vendría a ser un ítem vacío donde podemos poner las fotos y este otro que vendría a ser mmm, de MIDI es un evento MIDI aquí al interno tenemos nuestra escritura MIDI que después vendrá a ser leído por un sintetizador un efecto virtual que nosotros vamos, podemos insere, inserir no obstante, también podemos inserir otros tipos de efectos combinados con, con el instrumento virtual. Así podemos qué sé yo, poner una reverberación, un chorus, un delay. También tenemos, por ejemplo, aquí un, un, un sonido estéreo, que no lo va a tomar normalmente. Y aquí un, un, un file audio también, pero en este caso mono. Y aquí un video. Voy a poner a reproducir esto. Bueno, estos no sonarán, pero sin embargo los coloco para que suenen, a ver. Bueno, este no nos sonará porque evidentemente es solo texto. Bueno, aquí es la foto, pero espero una pausa aquí. Y aquí les quiero mostrar, por ejemplo, si vamos a View en la vista, en Video Window, podemos también reproducir las fotos. No salen, no salen ahí. se reproduce este efecto y como vemos aquí se está generando el, el, el audio estéreo y aquí el mono, siempre desde el mismo track y aquí tengo un file video es una forma de onda bueno, esto es solamente para, para exponer que se pueden utilizar hasta en una misma track cualquier tipo de ítem de y los podemos mover donde, donde nos plazca ahora qué más podemos hacer con estos con estos ítems de foto porque dice uno para que unas fotos o para que estas informaciones bueno puede ser también para visualizar qué tipo de instrumento entró le metemos una guitarra una batería se puede ser creativos en ese sentido o para mandar un proyecto lejos o por internet y ahí se puede visualizar mejor aquí les voy a dar un ejemplo mucho más claro de lo que quiero decir pongamos este caso esta es una técnica que estaba empezando a utilizar en la cual aquí arriba uf, tengo un poco aquí quitar este mixer un momentico Aquí quitamos el mixer en View. Eso, así podemos ver mejor. Aquí en este track tengo nombres de acordes de guitarra. Eh, Estas vendrían a ser las posiciones. Aquí me equivoqué. Aquí son posiciones. Y se vería dentro de este file, dentro de nuestra ventanita, se, vendrían, se verían las fotos, ¿sí? las posiciones, y van cambiando casi como un editor de, de video. <risa> pero no nos va viendo las, las, las fotos. Aquí abajo tengo los, los, nombres de los nombres de los acordes, como son varios y son distintos. De esta manera me permite tener más ordenado mi proyecto. Sé qué acordes van en qué parte y voy desarrollando la, el, el arreglo. De la misma manera, si más adelante quiero estudiar de nuevo la canción, pues abro el proyecto y, y leo. Es otra forma también de compartir, por ejemplo, con alguien que estamos colaborando le presentamos sencillamente el proyecto de esta manera y, y lo sigue. Abajo aquí, por ejemplo, tengo las tablaturas. ¿sí? Tengo las posiciones de la guitarra también. De otra manera, aquí por ejemplo la cuerda 6, cuerda 4, 3 en los, sus respectivos eh, trastes. Bueno, ahora acomodo un momentico aquí esto. Ampliamos nuestra visualización y oigamos este pequeño ejemplo. Doy play. Thank you. Ay, ya me había quedado enganchado, <ríe> me daba para, casi pesar de, de, de, de pararla, pero bueno, si no, entonces aquí no terminamos. Y como ven, entonces, a lo largo de todo el proyecto, hice... Hice lo mismo, fui colocando los acordes porque así no son repetidos y hasta el final coloqué una botica que decía fin. Bueno, eso más o menos para hacer, dar una idea general de qué se puede hacer también con, con estos tipos de ítems.